¿qué tal gente? bueno vamos a en esta en este video voy a si me permite voy a analizar voy a seguir con esta serie de arquitectura en csgo eh, si me permite bueno voy cargando ahí el mapa de agency que es de los más más eh, famosos y los más buenos ahí dice el creador que es paddy y Rick y también decía que es el creador de patrick que creo que es como el creador diseñador ya el del el trabajo con el diseñador según la mapa eh, según el mapa según la página web making agency de popular eh, map eh, dice que es el, eh, el trabajo con un diseñador Patrick y estos dos señores Paddy eh, Paddy y Rick que son los creados, creadores y además dice que es community map entonces dice que es de la comunidad que no es digamos directamente de no es directamente de, de creador de Valve entonces pues me parece muy bueno porque porque pues que lo haga la, la comunidad ahí se me cerró no sé por qué entonces de pronto debe ser por el internet yo creo porque internet es mi internet muy malo también el sonido debe ser malo porque pues este micrófono es malísimo pues es muy viejo entonces de pronto no suena muy bien la voz. Entonces, pero lo que voy a seguir de todas maneras con estos videos que me parece muy interesante la parte de, de diseño de niveles. Y, y la parte de arquitectura es muy, pues me parece muy, muy interesante lo que se puede generar con el source como he dicho ya en otros videos. Y además que digamos este agency, o sea digamos agency es un mapa muy bien hecho. Y ahí está el mapa, ¿no? ahí se ve el plano pues el mapa. Eh, como la, el hostage y el diffusal pues se puede también para hostage y también para pues todos los mapas de verdad de eh, todos los modos de juego que es el dead todos casual a mí los que más me gustan es el deathmatch y el casual <coughs> no me está no me está abriendo no sé por qué no me abre el mapa no sé por qué no me quiere abrir de pronto tengo que cerrarlo y volverlo a abrir porque no me está no me está abriendo bueno esos son errores ahí que no sé por qué no hay veces como esto de pronto quién sabe por qué será <coughs> la verdad porque es para jugar con los bots entonces no sé por qué no me quiere abrir Voy a tocar pausarlo mientras bueno mientras me va cargando ahí ya aquí voy a mostrar uno de los que yo estoy haciendo ¿no? porque digamos he mostrado hartos de los que, de los que ya están ahí pero acá yo estoy haciendo uno propio que es un proyecto de arquitectura y, y pues ya, ya tengo la parte... voy a mover esto aquí, se, aquí ya tengo lo que es la... toda la configuración ¿no? en general y yo creo que después si lo llego a terminar pues está bien o sea digamos todo lo voy a probar entonces lo después lo, lo subiré que este es un proyecto de Craig Eggwood y es una casa no entonces pues igual aquí ya está todo lo que todo aquí ya está todo el modelado todo falta no tiene puertas no sé si esto tiene puertas no no estoy seguro aquí como que no tiene son solo divisiones pero aquí se ve el plano, aquí se ve todo el proyecto pero ya aquí digamos ya está o sea aquí aquí está todo o sea ya está modelado todo con el, con SketchUp como ven y muy bueno o sea la verdad esto cuando se, se utilizan los los estos plugins de SketchUp se puede ya exportar a BMP y se trabaja en Source. Entonces, pues eso lo voy a subir de pronto más adelante mientras... Pues mientras lo termino también, ¿no? Voy a terminarlo y... Aquí vemos ya los recorridos. Obviamente esto va a funcionar. Es, o sea, esto es de la parte para arquitectura, ¿no? Esto no... Digamos como mapa, quién sabe cómo llegue a funcionar. Pero pues igual es interesante ver esas cosas, ¿no? Eso ahí lo lo tiene. Es, ya me cargó, pero no. Pero parece que carga todo mal. Map Edit, toca darle otra vez. Y Agency, a ver qué pasa. Ah, quedó mal escrito. A ver qué pasa. Eh, no me quiere cargar. Voy a pausar otro. Bien, ya por fin cargo. Y aquí ya estamos en el mapa que es lo que vamos a analizar en este, en este Agency. Entonces pues aquí, uy, está súper lento, se mueve Pero me parece que mejoró un poco las texturas porque la primera vez que lo cargué se veía todo rarísimo Y está súper lento, pero bueno, de todas maneras se puede <risa> analizar lo que estamos ahí en el calentamiento Pero aquí uno arranca, no aquí se parece, uy, aquí se cae uno Pero aquí es pues una edificación, una edificación que dice U.M. Advertising como de publicidad, entonces pues eso es como el edificio de la parte externa. Y aquí atrás pues tiene hartas cosas. Tiene muy sabes esto, esto pues dice que es de la comunidad y pues igual le hicieron muchas. O sea, está muy bien. O sea, tiene todos los todos los. toda esta parte externa como estructuras aquí de una escalera. Estuviera bueno que uno pudiera dejar el hostage allá arriba, el y allá, pero es como muy largo. Pero igual aquí tienen unos generadores. Está muy bien. Eso, eso ayuda para que no se esconde ahí y tal. <ríe> y de aquí salió. ¡Ah! <ríe> y bueno, allá arranca, ¿no? allá arranca. Eh, el FBI. <ríe> Entonces, bueno, aquí están todos los externos. Vamos a empezar por aquí por lo de afuera, que es como lo más chévere. O sea, tiene muchos detalles, ¿no? Hay cosas que yo no había visto porque no he jugado tanto este mapa. Yo, la verdad, no, no soy un jugador así tan, pues, tan, tanto. No tengo tanto tiempo jugando esto. Entonces, pues no. Hay cosas que no. <risa> pero. No le he detallado, pues lo máximo. Pero igual tiene muchos espacios, digamos. que no lo había visto. Aquí, porque pues uno se pone a jugar y no. <risa> y no se pone a detallar tanto pero digamos, eh, cuanto aquí llega como el primer espacio por este lado y aquí hay unas alas aquí hay unas alas muy buenas, ya tiene este diseños acá de muebles y estas chapas metálicas se ven muy bien como si fueran de almacena de armas ¡Ah! y... y ahí salen bueno, ahí salen ya todos los <risas> Salen todos los, los señores, los malos. <risas> Pero bueno, son todos bots, ¿no? Igual es que jugando, como que es más difícil eso. Cuando lo matan a uno, es que se puede hacer como el, el recorrido general, el fly -through. Pero hay veces deja caminar y hay veces no sé por qué no deja. Bueno, ah, toca darle clic derecho, bueno. Entonces aquí donde estamos es la esta parte externa. Con una iluminación muy buena, ¿no? Es importantísimo la iluminación. Estos, estos, estos sistemas aquí se ven súper bien que son con la Omni Light. Y aquí va subiendo. Todo llega todo esto. Estos muebles son súper buenos. O sea, yo no sé si los modelaron en, en SketchUp. O los modelaron en Hammer. Yo creo que los modelaron en Hammer y le pusieron todo el bake, todas las texturas. Todo Pero bueno. Aquí se ve todo el ribete. El estuco. Está toda la parte aquí, como generadores, parece los de Mac. Eh, todas estas puertas, eh, muy bien. Todo esto, o sea, la verdad, este mapa tiene muchas cosas muy interesantes, muy buenas. O sea, y todas las instalaciones no están hechas así tan. O sea, están bien hechas. Tiene aquí toda esta parte de, de eléctricos con su estructura. Este mapa yo, se parece mucho al que analicé el primer vídeo que hice, que era con. Con uno que ahí estaba el creador y están esos triangulitos que están allá. Esos triangulitos, eso sí, pues son cosas ahí que le pone a los niveles. Está bien, o sea, son diseños. Y este mueble también estaba. Entonces son, son props de la de este mapa de, de Agency. Entonces que se llama este. Y aquí tiene todo esto. Yo no sé si se me ve mejor como en el cuando uno juega directamente. Se me parece que se ve mucho mejor la iluminación, como que el renderizado se ve mejor, y esto es como un renderizado ya está todo creado, no, aquí no, esto no es dinámico es, está estático todos los modelos, y aquí, bueno, aquí se cansa a ver como cierta distorsión de la de la pantalla, pero por la geometría pero igual es un mapa que es, o sea, o sea no, no quiero decir la verdad las cosas negativas que yo no le veo casi a este mapa porque es muy bueno. De pronto jugándolo mucho tiempo no le encuentra cosas negativas. Pero en el modelado, digamos, está, uf, o sea, esto es vastísimo. Lo que hicieron esos señores es un aplauso en general para ellos porque, uff. Es un mapa que está muy bien hecho. Y, y no tiene nada que envidiarle a ningún juego. O sea aquí llega uno como a esta parte que bueno salí por esta puerta no aquí llego acá estas es unas intermedias y bueno no voy a dispararle a nadie llegamos a esta parte como parece una, una estación con esos con esos elementos ahí y bueno, hay algunos que siempre nos matan ahí, pero bueno, aquí esto es un también es muy bueno que yo creo que lo voy a utilizar porque estos, es aquí los baños que no haya visto eh, los baños que los voy a, voy a diseñar así para los baños, para mis prototipos para mis proyectos y de pronto, como digo, ese que lo tengo ahí de Craig Wood, después pues cuando lo termine lo de pronto lo subo a la comunidad o, o alguna cosa hago para que lo puedan usar o no sé y pues para para yo ir aprendiendo porque obviamente yo también estoy aprendiendo eh, pues el sistema aquí con con el hammer y con el sketchup pues igual aquí dice que no hay señal es un maxer, se destruyó el maga, todo es destruible, es súper bueno y, y aparte con, o sea, como ya tiene todas las dinámicas de de uf, tiene unas luces super buenas o sea acá unas luminarias o sea este diseño la verdad son muy buenos o sea es muy bueno que tiene todo el detalle aquí tiene ah estos ascensores no los había visto como que al menos vaya por la parte chévere que uno pudiera subir o algo así como en, en algunos otros juegos como en Duke Nuken recuerdo ahorita eh, puede ir subiendo por acá tiene esta bueno vamos a seguir por el lado donde iba. Por aquí, aquí tiene como una placeta, como en estas zonas verdes. Y aquí con, con los cuadros. O sea, todo el diseño. Ay, uf, te pueden destruir las mesas. Eh, esto es, estas salas, de pronto falta un poco más de bueno, de, como diseñarles algo ahí. Yo les haría, pues ya en la parte de diseño. Y aquí también para subir. Bueno, tiene, estos son los recorridos que tiene para ir. Tiene varios y también lo que se puede mirar es lo de los puntos ahí y B que son, pues, ya es para el juego, ¿no? Aquí estamos, digamos, analizando todas las partes como más que uno puede ir viendo porque igual tiene muchísimo detalle. Todo desde la parte de las vigas acá, como si fueran unas vigas y de iluminación. Con, como si fueran metálicas. Entonces, pues eso es muy bueno. La iluminación, como le llega a la parte externa aquí de los vidrios. Eso está genial. O sea, es que tiene el este detalle. mire de las escaleras. Cuando sube el, esto, el renderizado aquí se ve pero magnífico. O sea, está esto también estaba en la página cuando explican cómo hicieron esta. Este piso, que es como un mármol. Y tiene el detalle también aquí. Es generarlo en Revit y generarlo en otros programas es complicadísimo para hacer estas vetas acá así perdiendo la textura de pronto funciona pero yo no lo he hecho nunca eh, aquí esto también es muy interesante que lo tienen que, que se ve como suelto allá bueno porque no le pusieron como ese centro ahí para que no para la geometría pero bueno tiene estos elementos aquí se descuelgan toda la iluminación o sea es genial todo el detalle que tiene este mapa eh, todo el estuco mejor dicho acá tiene esto, se ve genial desde cerca, desde lejos uh, y bueno, ignorando y que me maten y todo porque a ver no había visto que eso, se mueven los ventiladores en interno, muy bien ah bueno aquí es que salimos, ah que nos deja el helicóptero no, hasta eso pensaron vamos a ver si se puede abrir esta puerta ah no, no se puede Ah, no, esa puerta no se puede abrir. Me parece que es con F. Ah, no, con F se mira y con R se recarga, con E, con E se abren, con F, con G no me acuerdo si es con G para abrir las puertas. No, Ay, boté el arma. No, con G y con K me parece que es para hablar con los otros. A esto sí se puede romper. Esos virus rompibles me encantan, me encantan esos. O sea, este juego es una una cosa increíble. Y, y ya bueno vamos subiendo allá ya subimos porque igual toca ir como ir avanzando para mostrando bueno aquí esto que uno puede mirar hacia allá todos los edificios allá se ve todo muy bien ese ese este mapa tiene una iluminación externa interna buenísima tiene unas cámaras allá que son como una imagen parecen pero no eso es como que si es modelado aquí se ve es que miren o sea el detalle aquí que uno va a hacer esto a nivel de render es dificilísimo porque tiene que generar la iluminación HDRI externa eh, este es el punto que también salía en la página o sea para, ese es un artículo que yo creo que lo, lo dejo ahí para que lo lean porque uf, está muy bueno como los creadores patrick y esos señores paddy cuando hicieron este mapa uf. entonces es genial es que miren la iluminación aquí como le llega desde las ternas desde acá o sea tiene unos puntos de una perspectivas geniales, o sea, de un detalle increíble que no se ve en otros juegos. Y esto, por de pronto, como fue creado por la comunidad, pues de todas maneras siempre tiene mayor detalle. Eh, todos esos detalles de la parte de arriba, todo el sistema de tuberías, de aire, está bien hecho, bien pensado. Todas sus salidas de aire Su columna que llega acá mire estos detalles, nunca los había visto la verdad Hasta ahora que me siento a mirar Pero es genial O sea, o sea ya tiene como el Empire State, El Chrysler Building, se parece Y esto también, esto los genera Uy, allá se veía algo, pero no sé Allá iba un si bueno, sí, allá van unos carros increíbles nunca lo había visto Están allá, yo creo que si no se bota Aquí lo matan, se mata Pues lógico pero bueno, aquí esas texturas son muy buenas que tiene hasta el piso, como si fuera el concreto. Una línea aquí marcada, yo creo que se pues, utilizan muchas herramientas de Photoshop y todo y muy buenas para eso. Entonces, aquí tiene como estos puntos que uno se puede <ríe> meter por acá. y vamos subiendo a la otra parte para ir mostrando porque pues, igual es muy largo yo creo que este este se pueden hacer varios en, en varios análisis porque tienen muchas cosas muy buenas oh, es que eso me, me golpean ahí me fastidian aquí tiene esto se ven ve edificios de Estados Unidos esta parte es son geniales esto de diseño interior se ven ve edificios de Estados Unidos muy bien aquí llega uno por acá, que esto me parece también súper genial aquí así aquí puede uno entrar y saltar allá, no no puede bueno, pero aquí, bueno, la iluminación es que el cambio de iluminación que tiene es genial o sea, aquí todo está súper bien pensado eh, tiene estas zonas de para allá y por acá eso me parece súper bueno el concepto ¡ah! me caí pero... Ah bueno, nos permite mirar hacia abajo y todo, y hay un parqueadero, hay un parking como los gringos de los Estados Unidos que hay una estación como una, una patrulla, o sea, tiene un detalle, creo que nunca lo, nunca lo había visto Así digamos hasta ahora, como digo, yo no soy tampoco que haya jugado tanto el juego, entonces no Hasta ahora como que no normal pues, pero es un detalle increíble, otra vez puedo ir para allá para mirar el resto porque aquí hay donde aquí hay arquitectura y en la parte de los diseños del piso tiene detalles de estos props acá aquí uno entra uno acá y la iluminación es que esto es de sacarle un screenshot porque la verdad esto es genial o sea esto aquí inclusive uno rompe y se ven los cristales esto estos como que quedaron ahí o uno rompe acá y se ve se ve todo hacia allá, bueno voy subiendo hacia allá con este, que me mato ahí. Esta es una sala de conferencias, uff, super bien. O sea, los colores, es que el renderizado que tiene para esto es el estuco. Se nos ve los colores, el reflectivo material acá, el corian se llama esto. Es super bueno aquí todo este diseño con esas sillas de oficina. Este es el mejor mapa la verdad que yo he visto en. De, pues de los que más diseño tienen, los que más me gustan Y para jugar también es súper bueno Este y el, ¿cómo se llama el otro? El de monasteri Es genial Este, uf, que miren aquí la detalle las maderas Tiene otro cambio de maderas hacia allá Toda la estructura del drywall Como si lo estuvieran arreglando Aquí Tiene estos carritos <tose> Tiene muchas cosas muy increíbles que hicieron aquí la iluminación como si le entra de arriba y le va para acá, sale por aquí describiendo todo lo que yo estoy viendo que es un trabajo intenso aquí tiene todas estas vigas uf. con el aire llega uno como por acá, sale aquí, este de aquí nunca me he parado, de tanto está bueno pararse ahí y eh, ahí salimos otra vez allá, uf. pero la verdad es que es una cosa increíble no o sea tiene un diseño súper genial súper genial todo lo que tiene hasta detalles vea la iluminación acá esto hacerlo en render es súper difícil también o sea eso ni en photoshop <risas> tiene aquí una toma un multitoma del estilo europeo aquí sale por los, la, los baños otra vez que esto me parece buenísimo lástima que no se pueda entrar acá para mirar los sanitarios pero, uff, esto es tuería. Es que el, el software, la verdad, sí, es un método renderizado increíble. O sea. Es increíble lo que uno puede generar en este programa. Con el, con el hammer y con el sketch. Yo creo que el que haga lo voy a ir subiendo. Y voy a ver. si uno pudiera ver estos materiales, no sé cómo se crean, la verdad. Hasta ya no, no he llegado a crear esos materiales así. Pero la iluminación... Es que la iluminación lo es todo aquí en este juego. O sea, en esto es... Esto es increíble. La iluminación, toda la parte de aquí está distante. O sea, aquí esto es, de verdad es que es increíble la luz. Mire cómo llega. Parece que fuera real, un real. O sea, la verdad es increíble. Y como no se mueve rápido, se ve como si fuera dinámica. Uf. Entonces eso está súper bueno. O sea, voy a subir otra vez por el lado allá para mirar lo que... La última parte que es como el centro aquí que llega acá. Aquí llega uno como esta parte, como una oficina con los Mac. O sea, tiene diseño. Yo creo que estos diseñadores son muy buenos. O sea, muy buenos los diseñadores de este mapa. El señor Paddy, Paddy, Paddy y Patrick. Y el otro se me fue el nombre, Bob, Bob, no me acuerdo el nombre. Del, el NEC. El NICNEC. Y. Pero. Uf, es genial. O sea. Te voy la estructura aquí. Los perfiles. Eh, ese no recuerdo. Es perfiles de estructura metálica. Pero no. No recuerdo el nombre. Aquí con la bajada. Como si fueran sustento. O sea. En diseño. En diseño esta gente. Uf, están súper arriba. O sea. Y chévere uno poder generando estos modelos así también. Aquí tiene otra parte con hasta con detalle del agua, del tubo del agua. Aquí tiene como una sala, como otra piscina con otros materiales muy buenos de pisos, con madera. Yo creo que es todo. O sea, toda esa combinación es la que le da a este mapa la intensidad y, la, y el color, el diseño. que Es increíble. O sea, aquí vuelven a salir a la parte de acá que sale allá y aquí sale allá entonces como que ahí se termina eso, eso es como el ciclo que tiene de caminado pero pero es que el detalle es increíble y de verdad es creíble o sea es que es creíble que estamos de verdad, en una oficina de los señores underhill morby y, y advertising no sé qué entonces eso es increíble, aquí también se puede mirar hacia allá, no se pueden disparar lástima que no se puede usar ese espacio allá de pronto ya queda muy largo pero bueno, igual tampoco se puede todo pero los diseños son increíbles, eso sí, para que, o sea, esto es, el diseño aquí y todo, o sea es que me he quedado asombrado con estos diseños porque igual aquí arriba me, o sea como se ve, o sea es que como se ve el diseño aquí, estas esto tuberías es increíble, quiero hacerlo, o sea, quiero hacer algo así con este hammer. Y si pudiera uno así muy similar con esas tuberías de que van llegando, o sea, todo esto aquí tiene detalles hasta como parecen hasta un meme ahí, no sé qué es eso aquí tiene todo el detalle increíble la iluminación de estos sistemas acá que no son rompibles pero es que es un mundo virtual increíble o sea aquí tiene toda la, los sistemas eléctricos del agua aquí como si fuera para sacar aquí los estos elementos de aquí de sistemas de agua a ah, aquí tiene como una iluminación que llega por arriba mm, que la luz, la verdad los materiales están o súper sea, bien hechos y además bueno que más le veo, yo no creo que eso así lo que yo más le veo, o sea súper increíble lo que tienen los materiales de la luz, la iluminación y el detalle es increíble entonces esa parte es como que muy buena Aquí de estos detalles, si me faltaba hablar de estos que es como el agua que va cayendo. Que ahí, bueno, parece que hay otra parte en la, en el otro lado del mapa. Ay, ah, aquí tiene como una cafetería así, estilo gringo, uf, también muy buena para uno ir mirando, como puede comer. Tiene toda la, la luz súper bien, o sea, los materiales, iluminación externa. Tiene todos los detalles que uno tiene que generar para un modelo arquitectónico. Y bien hechos, o sea, en una condición perfecta casi yo diría. Muy cercano a la perfección de lo que las baldosas, o sea, es que aquí la madera negra. o sea, Son unas cosas que para hacerlas, digamos así, en modelado tradicional y en renderizado normal es muy demorado. Y yo creo que no logra una esta calidad, de pronto con 3D Max y Birri lo logra, pero, uy, pero tiene que sufrir muchísimo para hacer una cosa así. O sea, en los modelos y también en, en la iluminación y en los rebotes de luz que es lo más difícil de hacer. Tiene que utilizar los HDRI para que eso funcione. Y se vea bien. Y el diseño tiene que ser muy bueno. Aquí tiene como esta sarita acá. La verdad tiene muchísimos espacios que si sí parecen realmente lo que nos está diciendo. O sea, esto es lo más increíble que le veo que si sí nos muestra que esto es una oficina aquí nos muestra que esto es un entorno exterior o sea tiene una concordancia increíble con la realidad y con lo que es el juego o sea es esa parte lo más importante que yo le veo y también que, que es creíble los espacios son creíbles y son son son muy bien modelados muy bien hechos ah, me voy para allá porque se están disparando ahí Entonces eso hace, mucho, hace muy interesante visualizar estos espacios y poder como, o sea, entenderlos a través de la arquitectura de que tiene aquí con el CSGO. O sea, eso me parece increíble. Entonces aquí, ¿cómo es que cuando sale esta luz? Y rebota la sangre. O sea, es que es una cosa muy bien hecha. Y la verdad esto lo hemos visto en centros comerciales, en oficinas, así como estilo Estados Unidos. Es que aquí está como si fuera el Cry el del Virgen también. Allá se ve la policía. <risa> eh, aquí tiene como esta salita que ya la comenté, pero igual tiene como... Uf, que, que miren. O sea, esto es... No, increíble, o sea, yo creo que hay que hacerle otro video análisis, pero digamos ya analizando más o sea, por ir creando estos materiales o ir ubicando esos, eso da para muchos videos y mucho trabajo que se puede generar después. Ya o sea, yo creo que de pronto otro análisis dar si de juego se puede hacer, pero hay que hacer como un prediseño de, de cómo fue creado, porque esto tiene muchas. tiene muchos espacios y la concordancia es, como digo, toca analizarlo más. Entonces, de pronto ya. Si lo si lo hago, o sea, si, si voy analizando más este mapa, voy a, de lo que me voy a dar dando cuenta, entonces también lo puedo ir creando, ¿no? Aquí tiene como una salida hacia allá, como una, un externo hacia allá. Y bueno, o sea, eso es. Eso es todo lo que uno ve acá, ¿no? Yo creo que es, queda corto todo lo que, digamos, el aplauso que hay que darle a estos señores por haber creado este mapa tan bueno, o sea. Lo que es este y el de monasterio me encantan, o sea, son increíbles. Tiene aquí los detalles dinámicos de estos cambios, que a mí eso le da una realidad muy chévere. Esto, la verdad, no sé cómo se hace, no sé cómo lo harán en el zone, o en el Hammer, no sé si lo hacen ahí directo. Eh, bueno, o sea, ¿qué más cuento acerca de eso? Ya se acabó la partida, pero pues increíble, ¿no? Lo que tienen es muy bien hecho. Yo creo que estos muebles también le ayudan muchísimo. Toda la parte mobiliaria está muy bien hecha. Se ve que están bien hechos. O sea, ah, me pasó para Italia ya. Bueno, hasta ahí lo, lo, lo dejo. Y, y gracias. Voy a ver si pronto como voy a ir siguiendo con esta serie de videos de arquitectura y pronto más comentados o ya cuando analice más la parte interna y como el level. Entonces, listo. Vale, gracias. Y cuídense.